Hola chicos saludos cordiales os habla luis de PRIXLINE eh, En esta ocasión vamos a contar con el profesor javier que nos va a dar una clase flax sobre la alimentación sana sobre cómo elegir los alimentos sanos que en los supermercados nos venden mucha porquería y nos la venden como natural vale eh, bueno lo primero también quiero saludar a la audiencia de venezuela que sé que lo está pasando muy mal y hemos hecho muchas entrevistas a, a personas de venezuela que están aquí en españa y nada que contáis con nuestro todo nuestro apoyo ¿eh? y otra cosa quiero que pongáis que nos hagáis preguntas bien ahora en el live los que estáis en directo en youtube o en twitter y en periscope o luego en los comentarios por favor que todo esto lo hacemos para ayudar ¿eh? el tema por ejemplo que hablamos hoy de la alimentación cualquiera tiene que comer bien para rendir bien. Es muy importante, ¿vale? No penséis que es ninguna tontería. Entonces, por favor, dejadnos preguntas, ¿vale? Opiniones también, lo que os parece y tal, que os las vamos a responder a todos. Bueno, eh, os presento ya a Javier, que le conocéis de la... Está todos los lunes, ¿vale? Todos los lunes hasta ahora en directo, ¿vale? O sea, que el que no esté suscrito, que se suscriba bien en YouTube o en Spotify. Os paso con Javier, que él se presente él mismo y ya seguimos. Venga. Todo tuyo, Javier. Bueno. Muchas gracias José Luis eh, bueno y muchas gracias a, a todos los que nos estáis acompañando en esta maravillosa noche eh, yo soy Javier Miguel Hernández soy dietista nutricionista y eh, bueno en la, en la última charla eh, que dimos ¿no? en la, que realmente era el primer episodio estábamos hablando un poco sobre el etiquetado de los alimentos sobre qué nos ponía eh, la industria y cómo lo teníamos que interpretar bien pues eh, estuvimos viendo una serie de cosas eh, y yo creo que así a, para resumir lo más importante era eh, el tema de la lista de ingredientes que siempre tenían que ponerla y que siempre tenían que decir la verdad entonces era lo que más valor eh, nos daba y más eh, representaba realmente al producto entonces eh, Una vez vista la lista de ingredientes vamos a empezar eh, por la de 11 entonces tenemos aquí una, una bonita foto ¿no? Eh, donde, donde vengo a representar donde vamos a hablar un poquito ahora sobre las declaraciones nutricionales es decir una serie de frases no de sentencias que dice la industria eh, que parecen lo mismo pero que realmente no lo son por cierto aprovecho para hacer un pequeño paréntesis y como bien ha dicho josé Luis, hacer todas las preguntas eh, porque todas son bienvenidas y todas son muy interesantes así que no penséis que hay ninguna ninguna pregunta tonta eh, y, y de esta forma podemos hacer esto por mucho más, más dinámico cerramos paréntesis <risa> volvemos a la presentación y como os decía eh, Parece igual pero no lo es pasamos la diapositiva a la, la diapositiva 12 y vemos aquí la, el primer eh, ejemplo ¿no? de aquí un zoomito ¿no? y eh, esto viene a ejemplificar que valor energético reducido o light vale no es lo mismo que es sin aporte energético cuando, no, cuando nosotros vemos light vale o insisto valor energético reducido en una etiqueta significa que tiene un 30 menos de energía o de valor calórico de, de menos calorías que eh, un eh, que un producto eh, homólogo vale eh, pero cuál es el, el, el problema o, la, o lo que hay que resaltar es que es un 30% menos. No significa que ese producto no tenga ninguna eh, caloría, ¿vale? Eh, entonces, cuidado con esa pequeña diferencia, porque al final la gente acaba consumiendo más producto eh, y acaba consumiendo más kilocalorías cuando ve el tema de light, porque piensa que no tiene calorías, ¿vale? Sí que las sigue teniendo. Siguiente punto siguiente diapositiva eh, sin azúcares versus sin azúcares añadidos sin azúcares añadidos significa que la industria no ha añadido más pero que el propio producto eh, puede seguir o la propia materia prima eh, puede seguir conteniendo eh, eh, azúcar vale entonces eh, cuidado porque puede seguir conteniendo azúcar ¿vale? no es lo mismo que sin azúcares Pasamos a la siguiente y esta, esta me encanta ¿no? esta es la diapositiva donde viene reflejado no vamos a explicar un poquito lo natural lo artesanal eh, lo casero toda esta serie de alegaciones que se ponen con una facilidad tremenda una facilidad pasmosa no significan nada de nada vale si sí, lo, lo vuelvo a repetir que hora, qué hora? industria eh, de la que sea de productos los que sea eh, Ponga que sus patatas fritas o sus eh, Pizzas o lo que sea sean naturales artesanales o caseras no significa nada aunque y, y además que muchas veces eh, cuando se tilda de un producto de artesanal o de casero siempre se acompaña de este ambiente rural tan maravilloso no a que tenemos al típico abuelo no que sale con la patata frita eh, que sepáis que esto es marketing junto con marketing con un poco más de marketing por encima y que eh, realmente pues siguen siendo eh, productos que son de consumo muy muy muy esporádico bien pasamos a la siguiente eh, declaraciones de salud vale que tenemos eh, esto <risa> una foto que un poco viene a, a reflejar lo que es esto no porque una, una, una declaración de salud que ¿No? empecemos por ahí pues es eh, decir que, tu, que por consumir tu alimento pues vas a, vas a mejorar tu salud de alguna forma vale hasta ahí bien. Eh, entonces pasamos a, a, la, a la siguiente y vemos que eh, realmente eh, tiene que haber una organización eh, que regule esto vale porque si no fijaos si cada producto pudiese decir que cura el cáncer, pues ya te digo yo que no tardaría mucho, por no decir una, dos segundos, en todos poner que curan el cáncer, o que previenen infartos, o que vete tú a saber, o que previenen el, el Alzheimer. Pero claro, menos mal que por lo menos en Europa eh, tenemos eh, contamos con una agencia, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria, que lo que está regulando pues es que eh, no pongas ninguna de estas tonterías en tu. En, tu, eh, en el etiquetado y si las pones, porque pues se tomen medidas oportunas y que esos productos se retiren del, eh, del, eh, del mercado realmente. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues tú como empresa, si quieres decir que tu producto tiene un beneficio para la salud de alguna forma eh, beneficiosa, pues tú tienes que enviar a Europa tus estudios y es Europa la que tiene que decir pues sí o no o, o, o lo que sea. ¿no? Eh, pero qué es lo que pasa que es eh, la mayoría de los estudios eh, la mayoría de las eh, alegaciones que se, que se envían pues se tiran para atrás porque no cuentan con la suficiente evidencia científica vale eh, um, Por tanto os preguntaréis eh, pasamos a la, a la siguiente José Luis a la 17 Estamos en la 17, Javi, declaraciones de Salud y entonces. Javi. Chicos, hemos perdido la conexión con Javi, esperar que le vuelva a llamar ahora mismo, que estamos en directo. Prisline siempre emite en directo. Vale, siempre, siempre todos los vídeos que veis de Prisline los dejamos pero siempre emitimos en directo. Espera, que le estoy llamando ahora mismo. Estamos por Skype. Javi, que te hemos, eh, te hemos perdido la conexión. Sí. Pero no pasa nada, ha sido cosa de Skype, ¿eh? lo ponía. A ver, espera. Ahí, ahí. Ya te tenemos otra. Puedes seguir. Estamos con las declaraciones de salud y entonces. Te tengo en... Exacto. Perdonadnos, sé, chicos. Fallos del directo. Pero en serio, Prisline prefiere emitir siempre todo en directo. Y luego te voy a los mirar. programas para esta semana, que ya veréis bien entonces eh, y, y entonces realmente no qué es lo que pasa entonces con estas declaraciones de, de salud eh, pasamos a la siguiente José Luis a la 18 pues que utilizamos el comodín vale y cuál es el comodín realmente entonces el comodín es eh, que si tú añades eh, una vitamina o un, min un mineral en una cantidad eh, determinada tú puedes decir que tu producto ayuda al normal funcionamiento de lo que sea pero es que que ayuda al normal funcionamiento no significa nada de nada realmente vale entonces no nos está aportando nada entonces tenemos por ejemplo eh, el, gran, eh, el gran ejemplo de, de actimel que realmente lo que ha hecho es en este caso añadir la vitamina b6 la vitamina d a sus eh, a su producto ¿vale? Para decir que ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario. ¿Qué es lo que pasa? Que la vitamina 6 se puede encontrar eh, tres veces eh, más cantidad, por ejemplo, en eh, un plátano. ¿Vale? Entonces no hace falta comprar eso. <risa> eh, es, una, es una forma eh, bastante absurda de justificar un producto mucho más caro. Entonces no tiene sentido. Entonces, cuidado con estas cosas eh, realmente lo que quiero intentar justificar con todo esto nos vamos, pasamos a la siguiente es que utilicemos un poco el sentido común vale que un cubo de basura pintado de rosa sigue siendo un cubo de basura por mucho que, que se pinte o se deje de pintar entonces pues unas galletas eh, de, de cereales por mucho que se enfaticen, que tienen siete cereales si la mitad es azúcar pues realmente, ¿no? O un flanco con omega 3, pues es que sigue siendo la mitad de azúcar, o una carne procesada que te lo justifiquen como que tiene fósforo, pues bien, en fin, eh, no tiene mucho sentido. ¿Vale? Y, uh, y esto realmente, ¿por qué sucede? Pues que bueno, sucede principalmente porque hay eh, lo que se llaman muchos conflictos de intereses. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, José ¿sí, Luis, a la depresiva 20. ¿Y qué es un conflicto de interés? Pues bueno, eh, cuando el dinero se junta con la salud pública. Entonces tenemos aquí, yo he traído eh, dos pirámides, ¿vale? Eh, para que sepamos cómo se pueden hacer las cosas bien y cómo se pueden hacer las cosas regular. Entonces, ¿cómo se pueden hacer las cosas bien? Pues tenemos el ejemplo de Australia, el ejemplo de la derecha, el ejemplo de Healthy Eating Pyramid. Entonces, eh, aquí tenemos lo que realmente es una alimentación saludable que es la base está conformada por eh, frutas y verduras frescas vale no está conformada por ni harinas refinadas eh, ni panes ni nada que se le parezca vale son frutas y verduras en el caso de que queramos meter eh, panes o harinas lo metemos de forma integral pero ya no está en la base ya está como os fijáis si os fijáis con eh, con, la, con la pirámide de la derecha está en el segundo escalón vale eh, tampoco se ve en la pirámide de los australianos por ninguna parte las carnes procesadas no se ven como lo que tenemos nosotros los españoles nos han puesto eh, en la pirámide nos han puesto al salchichón a las salchichas y cosas así eso no tiene ningún sentido tampoco se ve en los, en los australianos las bebidas alcohólicas como es la cerveza o el vino porque eh, también y muy importante resaltarlo la cantidad eh, recomendable el consumo recomendable de alcohol es cero la ingesta recomendable de alcohol es cero patatero nada falta de ver nada de nada y es más cuanto menos se beba mejor bien y luego además para acabar eh, me, nos ponen o sea tiene poco sentido ¿no? que, que unos eh, australianos pongan en la, en la punta realmente de la, de la, de la pirámide pongan eh, a la, al aceite de oliva que es lo que tendría que ser es una grasa saludable y nosotros pongamos cosas como mantequilla o, o chuches o sea, son cosas incomprensibles que dan a entender conceptos muy erróneos y bueno y que están muy sesgadas ¿no? entonces eh, Para acabar me gustaría decir ¿no? que obviamente hemos dicho que al final la industria no nos lo pone muy fácil a la hora de elegir alimentos puede que nos ponga una serie de trabas pero también nos puede hacer la vida más eh, más, más más fácil realmente eh, a, a la hora sobre todo de salvar eh, o de pues de darnos muchas alternativas fáciles de elaborar ¿no? pasamos a la 21 josé luis aquí hemos por ejemplo pues yo que yo llamo al kit de la supervivencia no pues cosas por ejemplo como frutas bolsas de verduras congeladas conservas encurtidos edamames eh, que son vainas de soja zanahorias crudas bolsas de ensalada frutos secos eh, rabanitos todo esto puede ser una serie de alternativas tanto de, para elaborar cenas o comidas como para también tener eh, unos snacks bien también interesante meter en nuestro carrito eh, pasamos a la 22 por ejemplo huevos conservas de, de, de pescado Aquí, insisto, mucho mejor eh, pues unas sardinas, un atún en lata, un salmón ahumado, macalohumado, a cualquier tipo de palitos de cangrejo o cualquier otro tipo de surimi, ¿vale? Eso es un pescado de muy mala calidad. Eh, bandejas de carne, por ejemplo, lácteos, pero de calidad. Yogur natural, queso fresco, mozzarella, queso curado, legumbres y sus derivados, en fin. Eh, esto sí que son formas ¿no? de que la industria tiene de como digo de hacernos la vida más fácil sobre todo para momentos en los que el tiempo eh, no es el que querríamos ¿no? y, y bueno esto es un poco aquí concluimos esta primera sección sobre el etiquetado de los alimentos pasamos a último, josé luis eh, muchísimas gracias eh, por, por haber estado ahí durante todo el, el, estos esos programas eh, esperamos que haya muchísimas preguntas <ríe> no sé si ahora en el chat no las puedo ver eh, pero en el o que luego a lo largo sí, de la si semana puedes, eh, javier profesor javier si puedes sí. responder el otro día en los comentarios te hicieron una mmm, una pregunta dirigida a ti y le, le, si la puedes responder si nos la puedes leer si la tienes ahí a mano vamos que no lo seja Sería mil. Pero pues si no. Hablaba no. sobre el tema de la de la. Mira, te la voy a leer. Espera. si sí, me la, la puedes leer, leer por fin. Estoy abriendo YouTube, pero no, no me va a dar tiempo. <risa> vale, espera, que te la leo yo, que la tengo aquí. La tengo, te lo decía eh, una Talmer. Eh, sí, sí, me suena, me sí. suena, pero no. Mira, espera, eh, que te la leo. La tengo yo aquí. Te sí. la guardé decía qué opinas en lo referente decía qué opinas en lo referente a tomar fruta por la noche cómo es la mejor forma para tomarla para asimilar de la mejor forma sus vitaminas y nutrientes la pregunta muchas gracias nos la hace mer mx muchas gracias e insisto chicos de verdad dejarnos preguntas vale tanto de orientación laboral como de, de temas ahora de dietética y nutrición que el profesor Javier os lo resuelve, vale. Es muy importante comer sano. Parece una tontería, pero luego se paga duro. ¿eh? A, a corto plazo a lo mejor no se nota, pero con el tiempo, bueno, os dejo con el profesor Javier que nos responda la pregunta. Sí, eh, bueno, en primer lugar muchas gracias por la pregunta, Amel. Creo que es eh, muy interesante, porque al final es una duda que, que tiene mucha gente. Eh, la fruta es muy importante comerla, da igual eh, la, la hora a la que se coma, lo importante es comerla y por lo menos llegar a tres piezas de fruta Entendemos una pieza de fruta, eh, obviamente como una, como una naranja, como una manzana Pero si en el caso que tengamos uvas, por ejemplo, pues eh, puede ser pues, una, un cuenco de uvas, ¿vale? O un cuenco de fresas, por ejemplo, ¿vale? Una, una fresa no contaría como una, con una pieza de fruta, ¿vale? Eso es muy poco eh, pero eso, lo importante es comerla, la hora eh, da un poco igual, ¿vale? pero muy buena pregunta, muy bien preguntado <risa> Pues nada, mmm, dinos si puede ser de qué tratarás la próxima clase que será no este lunes que viene sino el siguiente a esta misma hora en live Pues eh, la verdad es que no lo había pensado pero bueno ahora que me pillas un poco así eh, a, quizás podríamos hablar un poquito sobre algunos eh, consejos sobre salir a, a comer Antes a bares pues que también tenía una serie de eh, herramientas o de consejos para comer en esos lugares de forma más sana genial perfecto mira nos están escribiendo ahora mismo en el chat otra pregunta te la leo por si tú no la ves ahí javier es que javier está en, un, en una ciudad yo estoy en otra y chicos vosotros estáis por todos los lados mira y todo en directo ¿eh? directo siempre suscribiros al que no esté suscrito por favor canal de Prisline de youtube mira nos dicen en el chat para la comida eh, para la comida es mejor tomar un único plato más abundante que un o un primero y un segundo en eh, las comidas se refiere si ¿sí es mejor comer dos platos primero y segundo como hacemos aquí tradicionalmente en españa o mejor comer un solo único plato profesor javier Sí, eh, realmente eso da menos eso da más, más igual eh, lo importante es que eh, la, en el caso de que tomemos eh, dos platos el primero sea, sea verdura en el caso de que tomemos eh, un plato lo importante es que la mitad por lo menos sea, sea verdura eso mientras mantengamos ese eh, esas, esos consejos por así decirlo da más igual que sea eh, uno o dos platos y ahora yo te hago una profesor javier es mejor comer eh, digamos comer mucho una sola vez al día o es mejor comer poco varias veces no sé si me expreso bien El, el, el repartir la comida más a lo largo del día o en, en, o en comer Exacto esa es la pregunta sí vale eh, pues eh, lo que yo te diría es que depende de la persona al final eh, lo importante sobre todo es que eh, lo que se coma sea saludable ¿vale? eso es lo más importante porque si tú eh, comes cinco veces pero comes eh, desayunas croissant luego eh, eh, un zumo eh, luego en fin Lo vas metiendo en cinco veces pues eso sigue siendo eh, aunque lo ha distribuido cinco veces pues has comido cinco veces más no por así decirlo entonces lo más importante, más que comer dos, cinco veces una, una vez al día, lo más importante es que la comida sea saludable, lo que metamos sean eh, materias primas, ¿vale? Que es lo que realmente tenemos, es decir, pues frutas, verduras, legumbres, palecarnes, materias primas, bien. Entonces, eh, frutos secos, bien. Entonces, eh, una vez que ya lo que lo que metemos. Porque eso ya da, da más igual. Perfecto. pues pues muchas gracias eh, javier si quieres añadir alguna cosa más y si no el próximo lunes no al siguiente nos vemos en live a la misma hora chicos es que el próximo lunes mmm, os voy a hacer una emisión en directo sobre el coche eléctrico ya veréis qué interesante sobre el futuro bueno ya, ya os lo iré anunciando más pero es que coincide se, y entonces por eso es vale si quieres añadir algo más javier no nada eso que muchísimas gracias eh, por, por estar ahí eh, os animo también a vosotros a que a que sigáis preguntando y también a que, a que en los comentarios pues eh, escribáis oye pues me gustaría que hablases en los siguientes vídeos de puntos suspensivos <risa> ¿no? genial exacto por favor chicos ponernos en los comentarios aquí debajo del vídeo todo lo que queráis saber vale que, que para eso lo hacemos es muy importante para nosotros vuestro feedback pues muchas gracias Javier, que A un, un saludo muy cordial, ¿vale? <risa> perfecto. perfecto. Muchas gracias chicos, hasta la próxima. Chao, chao, chao, chao.